La primera bulla del día es lo que pasó con un consejo que le dio el doctor Nastra al API consciente. Ustedes saben que el doctor tiene un segmento en su canal de YouTube donde él siempre se desahoga y da su opinión. Y yo me detuve a, a mirar el video y me gustó el video. Del doctor, porque el doctor fue muy parcial. O sea, sabemos que cuando a los foques lo hace. A veces se ve demasiado odio sí, contra el lápiz. Y a veces eso a uno no le gusta mucho. Pero el doctor no lo hizo de esa forma. El doctor lo hizo muy justo. E hizo comentar en el sentido de que el lápiz consciente se está enfocando solamente en decir dos o tres cosas por redes. Y de ahí lo soltó. Ya no está tirando la música que tiraba antes. Se ha dejado ganar la carrera de los muchachos nuevos de ahora. Debería estar en otro nivel. Yo también pienso eso. Sí, el lápiz debería estar en otro nivel por encima de todo el mundo, creo que debería, ya su forma de manejarse, no estoy muy de acuerdo con ella, ya Lápiz, eh, sabemos que Lápiz tiene un, un excelente, un tan gran talento, y eso está bien, pero creemos que se está limitando mucho, saca un dembocito con Jomel, o sea, que no son canciones que conectan. Imagínense ustedes lo que él hizo en Limonada Coco si lo hubiera hecho también luego solo, otro, ese tipo de, de, de forma. Creo que Lápiz... Ese consejo que le dio el doctor estuvo bien. Pero ¿qué pasa? El lápiz una vez reaccionó. Y le dijo dos o tres cosas al pobre doctor, eh, diciéndole que esto lo quito, que de que viven de tienda, de quimo, de, de, de, de, de, de, de, de ropita allí, botica, eh, de, de botic, de, de, de boutique. Entonces, el lápiz siempre tiene su comentario y la gente y los lapicitas, que yo sé que, va, que me van a entregar ahorita cuando yo suba este, esta publicación, me van a decir de todo. Pero lamentablemente el lápiz, lo que el doctor te está, te está diciendo no, no es algo malo, te está dando un consejo que está bien. O sea, tú tienes que tomarlo así porque yo tengo, yo ya yo tengo al lápiz con, con un concepto de que el lápiz es el lionel del movimiento. Así yo lo voy a poner el lápiz el el el el es el Lionel de movimiento. ¿Por qué el Lionel de movimiento? Que el Lionel no entiende, ni oye, ni razona, y ya, es él y ya, y eso es así. Y voy y ley, eso es así. O sea, es que, ah, no, no importa lo que fulano hizo, lo que perensejo dice, no, no, no, no, no. Sabemos que Lionel tiene su historia, pero Lionel en un momento determinado debe cambiar su forma de pensar. ¿Tú entiendes? Y, y, y debe a, a ponerse a cola a nuevos tiempos. Lápiz es igual. Lápiz tiene que cambiar esa forma de pensar. Pero eso lo veo muy encerrado. Estilo Lionel. Igualito a Lionel está Lápiz oh, consciente. Oh, oh, oh. Sí, es verdad. Oh, oh, oh, oh. El estilo de Lionel. Que es eso? Voy y voto y nadie le pone una crítica y él entiende que todo está bien, Ay, que caray. el mundo es perfecto y que los lapicitas lo único que saben hacer es insultar a la gente porque lo único que los lapicitas saben hacer es eso. Nada sí. más entrarse a la cuenta de los, de los otros que critican el lápiz e insultarlo. Pero los medios de comunicación tienen que tener... Una, un, un ojo crítico de la cosa y decirle, mire, eso yo no creo que está bien. Eso yo creo que, que, que en ese sentido, no estoy de acuerdo contigo, Lápiz. Eso es lo que deberían hacer los medios de comunicación. Entonces, no somos todo mundo, eh, mundo RD como mundo RD que le aplaude toda la cosa y lo disparate que v. V. hace v. Randy, Lápiz. Eh, le entra eh. Lápiz le entra galleta. Y v. V. V. V. V. llegó, v. Y, y tú no supe que Lápiz en un momento determinado se humilló a Randy. Pero el mundo es red que todo lo que lápiz dice, voy y voto, está bien, está todo nítido. No, usted tiene que tener como medio de comunicación, tener una crítica decir, Lapi, mire lápiz, usted tiene ya que comenzar a hacer este tipo de música. Yo lo vi cuando cuando lo vi con Químico, dije yo, no, coño, ese lápiz, perdón la palabra, ese Lapi que, que, que viene nítido, que viene... Que vienen que viene cambiando la cosa. Yo me alegro muchísimo. Eso es lo que yo decía. Cuando yo vi ese cuando, con, con químico, dije yo, no, el tipo va a volver con esa misma línea. Pues después vivir, se cayó. O sea, no, no entiendo por qué tú lo ves eso mal, lo que el doctor te está diciendo. Si el doctor lo que te está haciendo te está haciendo una crítica para ayudar a que tú. Sea el líder de este movimiento. No sea una, uno de, uno más. Sea el líder del movimiento. ¿Por qué todo el mundo te menciona? No, porque una vez dice la visita, pero tú lo no estás mencionando. Ah, lógico. porque no fue el primero? ¿El primero? Entonces, como es el primero y es un tipo que ayudó muchísimo muchísimos exponentes y ayudó a este movimiento, no queremos que pase por desapercibido. Que queremos que esté un li liderando este movimiento. Porque la Pico 7 tiene el, el intelecto, tiene... Eh, el talento para ser un, seguir siendo el, el pilar de este movimiento y el líder de este movimiento. Él está en la, en la UAS, ¿verdad que sí? Él volvió a la UAS. Sí, pero él la, creo que lo dejó. Ah, No sé, no sé si lo terminó. O creo que de, de, de, de, terminó. Pero yo creo eso. No critiques tanto diciendo, no, que fulano de tal, que pica chino, que tú... Porque tú, le digan caro, algo. Porque, porque le, le era, digan algo. Entonces, no. Sé, el mundo está para eso. Y tú te igual que Lionel. Por eso yo digo que el Api Consciente es el Lionel del movimiento. No porque me... no, <risa> no entiendes. No entiendes. No entiendes. Ella no, no es, verdad, él es, no, es bueno. bueno, mira, mira, tiene un buen concepto, pero un tipo que es cuadrado, que eso él dice que eso es así, eso es así. La, Leonel Fernández. Leonel Fernández no hay forma, viejo. Que, a Leonel la gente le está diciendo, mira, Leonel, tú puedes poner margaritas si tú quieres, y, y, y todos los partidos van a ser mejores. Pero no, Leonel dice, no es que soy yo. Entonces, cuando tú tienes una gente cuadrada, que tú entiendes que eso ay, es así ay, que la de Bill Gates, porque él quiere jugar con la inteligencia de la persona. quilladamente. Él, él, él, la goidita que me pisa y mm -hmm. vaina. La novia de tu edad, la novia de tu edad, porque él quiere venir a jugar con la mente de la persona. Porque viene y dice que no, porque miren los seguidores y fulano es más importante. Bill Gates tiene menos seguidores que Quillada y Quillada es menos relevante. No, no, Bill Gates es muy relevante, no por su cuenta de Instagram, es muy relevante. Eso es otro tipo de público. Bill Gates, más toda esa gente tiene otro tipo de público. Usted no puede comparar. No, pero según los lapicitas, tiene millones. Mil, tantos millones que yo y no puedo no sí, Para mí, para mí, no tiene. No tiene. El banco o sea, de este no. país, este banco, el banco de este país no tiene para guardar el lápiz, según los lápizitos. Según los lápizitos. Pero la piscita, no, no se quilla. Sé que me van a acabar, sé que me van a decir de todo. Pero lamentablemente, el lápiz consciente oh. debe por un momento bajarle un poquito a la arrogancia, no, no, no, no, no. bajarle un ching y es cambiar. Duro. El lápiz duro y tiene su respeto y todo pero él se está creyendo una película. No, no. Demasiada ¿Por qué Yankee, Yankee, Yankee? un tipo afable, un tipo que sabe ser líder en, en el movimiento. Eh, sí. Es más, lo voy a decir, no voy a, a menospreciar a artistas dominicanos, pero miren, hay artistas dominicanos que están ahora mismo en, un, en otro nivel, que tienen menos cualidades que el rapeando. Claro, claro. Menos que, cualidades, menos talento que el Él lápiz, cree lápiz, que ¿no? hablando bonito, y diciendo esto, diciendo lo otro, y ofendiendo el otro, y mandando a que comenten esto, que comparando con aquello, hijo, va a quedar loco. En un momento a otro dado, tema, yo, yo, yo quiero no a nadie. Yo quiero participar, por ese tema yo no puedo. No, hombre, tú no tienes que participar, cosa, o sea, Renier, no. porque eso, el lápiz consciente no. es un símbolo de, oye, del hip-hop dominicano. Yo ¿eh? ¿eh? No, creo ¿eh? no, no, que si el lápiz hubiera seguido la línea como es de, de, de aquellos tiempos no, no te o sea así como Dari Yankee porque, por ejemplo Daddy Yankee tiene más creo que 30 años de carrera Dari es un tipo que sabe manejar todos los tiempos claro. <risa> todos los tiempos ¿eh? con el lápiz no todos los tiempos <risa> así que tiene que ver como la <risa>